La Uchuba, una fruta con propiedades terapéuticas La Uchuba es una fruta de origen americano oriundo de los Andes Posee excelentes propiedades nutricionales y especialmente curativas. Se le conoce con diferentes nombres alrededor del mundo, entre ellos Uvilla, Uchula, vejigón, toperope, Aguaimando, que topotopo, capuli, Capulí, Poga Poga, Tomate Silvestre, Tomatillo, catego se Judes Kirche en Alemania y Perú, en Francia. La ochuva pertenece a la familia de las solanáceas, por lo que posee características similares a la familia de la papa, el tomate y el tabaco. Su estructura interna es similar a un tomate en miniatura. La uchuva es una fruta semiácida, redonda, amarilla, dulce y pequeña, mide entre 1.25 y 2 centímetros de diámetro y viene envuelta en una cáscara protectora. A la uchuva se le considera una fruta exótica. Se utiliza para preparar helados, yogur, glaseados y chutneys. Su alto contenido de pectina la hacen ideal para mermeladas y salsas. La uchuga se puede consumir sola en postres, en jugos, vino, en almíbar y en otras frutas dulces. La uchuga constituye también un ingrediente atractivo para ensaladas de vegetales y frutas, así como para platillas gourmet, cotel y licores. Sirve de alimento decorativo para adornar tortas y pasteles, al igual que las lindas o cerezas. Procesada se le puede encontrar congelada en puré, pulpa, mermeladas, conservas o deshidratada. Propiedades de nutricionales de la Uchua La uchuva es excelente fuente de provitamina A, 3.000 unidades de caroteno por 100 gramos, también es rica en vitamina C, posee algunas del complejo vitamínico B y además contiene proteína 0.3% y fósforo 55%, valores excepcionalmente altos para una fruta. Usos terapéuticos de la uchuva. Ochuga tiene un importante uso terapéutico tanto sus hojas como el fruto, se emplean en la industria química y la farmacéutica. La uchuva purifica la sangre, purifica el nervio óptico y es eficaz en el tratamiento de cataratas y afecciones de la boca y garganta. Además, elimina la albúmina de los riñones y se recomienda para destruir tricocéfalos, parásitos intestinales y amibas. La uchuva es un calcificador de primer orden. Se recomienda para personas con diabetes de todo tipo y gracias a sus propiedades diuréticas, favorece el tratamiento de las personas con problemas de la próstata. También es utilizada como tranquilizante natural por su contenido de flavonoides. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.